Pero, pero, pero vos le estás dando el gusto a toda esta corrupción y la gente para el mundo. Y bueno, pero vos. gusto nosotros Por a la hora de votar. Abrílo, nosotros a la hora de votar. Ahora como... nadie la votó como menos. ¿Quién votó a Cristina? Sonto el que, yo, que no votó a Cristina? Yo soy no la voté. Yo no la voté. Y bueno, pero bueno, a la hora de las elecciones. No seamos pelotudos. O no seamos pelotudos. ¿Tú? Qué pasó? No que vos... ¡Me pegaron, boludo. O sea, no, no. Me pe me pegaron, la gente de C5N. ¿Cómo? Le pegó un periodista. ¿Qué periodista? Sí. Estamos todos por lo mismo. Estamos todos por lo mismo. No se peleen. No se peleen Estamos todos acá unidos para lo mismo. Lootte, no, no Eso, feliz, 사람, Nella, que... maestro sí, bajan, razón, qué, qué pasó no sé qué P pasó tiene razón tiene razón del mundo realmente ¿sabes qué pasó por la verdad me sabes lo que pasa para que le pegaron quién el gobierno del 83 por no ¿Quién es boludo? No, el señor allá. ¿Quién es boludo? ¿Quién? Ahí cualquiera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Qué se va, que se va, qué se va, que se va. ¿Y quién se va? ¿Quién viene, loco? Otro que va a chorrear. Esto es una colonia, loco. Y lo sabemos los humanos, loco. Nada, nada. O sea, ¿hace en contra el cacerazo?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 Andá a robar a Santa Cruz, andá a robar a Calafati, andate, andate... Yo andati, le hago una andati. YouTube. Ah, sí, Medicina perfecto. ¿Me una pregunta? pregúntame, me encanta esto. Contame <ríe> algo, me, me entusiasma. ¿Qué, <ríe> me, <tra> <ríe> me, ¿Me compré esto? Pero pero me está bárbaro, este cosito, está buenísimo. Cruz. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo a decir mi opinión? A Después de un crecimiento andati, de casi 10 años, de un 8,7% salvo en el 2009, que no haya un cambio estructural, que no haya habido realmente redistribución... La bueno, pero a ver, es complicado. Sí, sí, sí.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 O sea, bajó del 50, del 50 al 22 la pobreza. O sea, la desocupación bajó de no sé cuánto al 7. No que los números sociales no están peor. ¿Peor que cuándo? Perdón. Que antes del gobierno de los K. A ver, vamos, Pero, vamos un vamos poco las cosas de... Para, vamos a hacer cosas así. Obviamente, ¿mejorías hubo? Perfecto, hubo mejorías. Sería un estúpido decirte que no. Ahora el tema es, proporcionalmente, nominalmente, si vos mejorás, pues tenés una inflación del 20 y pico por ciento...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 es simplista para nada. La forma de protestar es la que encuentra la gente. El señor no está de acuerdo con vos. Me parece, ¿eh? Usted, usted. Bueno, no, hay mucha gente. Yo estoy de acuerdo con, con mucha gente. Incendiar todo igual que en el 2001. Te lo vamos a incendiar todo, ¿eh? No, bueno. Maestro, maestro. Si respetamos no, lo opin respetamos la opinión. Si no, no estoy de acuerdo. Pero para mí que, que muchas pues piensa distinto Y oh. sos otra persona. Oh. Sos, un, sos un gorila. Sos lo peor del mundo. Sos todo demás. Acá vos puedes pensar distinto que se va a respetar tu opinión, ¿entendés? Porque somos un pueblo libre. El gobierno tiene que estigmatizar a que piensa distinto, pero pero, ojo, es una herramienta de poder. Mí es una herramienta de, de poder. Eso, confrontar golpistas o gorilas, estigmatizar y confrontar es la forma ropa, de hacer poder que tiene el pero Mira que en Estados Unidos se andad, matan, no digo, se matan más que acá. Más que acá, Estados Unidos, políticamente, no lo veo como ejemplo de nada. Estados Unidos, ni humilde Comparémonos con otros países. Comparémonos con, con Canadá, por ejemplo. Tí, Canadá, no, no con Estados Unidos, que Estados Unidos. Todo, un estado ¿no? tiene. No sé, 20... ¿no? Florida tiene 29 puestos electorales y tiene el menos mío, población que cualquier. Club. Y el tema este central de la ley de medios, ¿a vos qué te parece? A ver, es muy buena pregunta, te voy a decir. Me parece que la ley de medios es interesante y muchos puntos coincido. Otros puntos te diría que no.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 ¿Me entendés? Entonces, pero, pero no, no, supuestamente. No me no me voy a la expresión porque, porque si no vamos en el mismo en el mismo tema acá de siempre. Las personas que piensan distintas son interrumpidas, ¿sí? Que para esto que me encantó. Ah, yo, obviamente, yo no soy, no, no me gusta ni el Clarín, ni el clarín. Nadie puede estar en a favor de un monopolio. Estamos todos de acuerdo en eso, la gran mayoría. Pero ahora me parece, yo te lo digo esto, veo mucha más pluralidad en TN que por ejemplo el 678, en programas acá veo que veo veo que veo que hay más veo que hay más gente, veo que hay más gente. De, que, 5, veo 5, 5, más gente acá que, que va a TN que gente de TN que va acá qué opinas una pregunta qué opinas de lo que dijo Cristina esto de que le tenga miedo nada no, no, no, para eso fue una oh, tergiversación mediática dijo que, <risa> que tengan miedo dijo que le tenga miedo a algunos funcionarios no estuvo bien eso es una, es una tergiversación no. fue una manipulación mediática que estuvo mal estuvo mal igual tampoco está bien que para, para te voy a decir lo que dijo el pibe venezolano de Harvard los, los funcionarios son ciudadanos también. Y Pero no sabes salir. a qué iba. Hay un montón de cosas que la gente cree. Acá si pregunto al 80%, ¿creen que eso del miedo existió? Obviamente. Pero vos no vos no creés que también lo. Pará, pará. Vos no creés que por, para, para, <risa> por ahora también el oligopolio, por eso el oligopolio acá de medios no tergiversa, la verdad, también. <risa> seguro, todos lo hacen. Pero por ejemplo, yo le pregunto a otro. Cristina pidió que no le tengan miedo, ¿sí o no? No, no dijo eso, no, no dijo eso. eso.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 pero el index. Pará, pará, pará. Y ahora, según la UCA, y ahora, según la UCA, que no es la UCA no es ¿Quién dice que la UCA es Que levante la mano. Yo, yo es criserista, sí, fuck you. Ah. Bueno, eh, nadie dice que la es crinierista. Y dice que hay un 22% debajo de, de gente por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que en relación a lo que vos decías de empobrecimiento general, eso eh, no se dio. De te dije antes, te dije antes, esa cifra del 55%.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 No, no puedo no, <risa> no, serio. No, serio. Lo del baño, sí, lo, del baño todos. Es, lo del baño es, Pero es algo, tío. El... la propaganda de fútbol para todos, por ejemplo. ¿Por qué no se deja entrar ¿Por propaganda? qué no se usa eso para otra propaganda? cosa? Para, ¿Para, que que digo? Al para país? recuperar, por ¿Eso ejemplo, eso al país. ¿Sí no si vos sal, estás al teniendo la publicidad solamente oficial, donde la estás gastando en publicidad oficial, ¿por qué no dejas entrar plata de empresas privadas para recuperar plata? Otra cosa, vamos al caso. De a uno, vamos a hacer Déjalo Dejáme... Mira, yo pienso lo siguiente. Según yo. Lancés entraría en un default eh, operativo si le pagan los jubilados. Los pero podemos pagar fútbol para todos. Qu Quedémonos en eso. O sea, Quedémonos en eso. O sea, Quedémonos en eso. La ANSES entraría en un default si paga. La, la, negocio, la, eh. Sí, sí. Si paga. ¿Sabes si, si, paga no si paga qué? Si paga qué? Si paga las actualizaciones que deshacen el achatamiento te, Pero te, vos sabías. Pero, pero a ver, la Argentina es uno, que, es uno de los países que. No me interrumpas. Dijiste que antes que. La Argentina es uno de los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 Masa de plata destina a jubilaciones eh, en la región. Y es una de las. No, no, para, para, para, para. Eso mentira. Eso, mentira. Porque eso porque tira, que que tira, que es que mentira, Es el país que, lo más, que lo es lo lo más cobertura jubilatoria lo tiene. Arriba del 90%. Perdón. En el sistema previsional ha habido. ¿Cómo te pago para decir esa boludez? En el sistema previsional hubo una mejoría indiscutida. Nadie te puede decir eso. Yo te lo digo. Yo te lo digo. Una mejoría indiscutida. Te digo no eh? una cosa, los ah, los los el, el, el index miente, yo no. no, no bueno, por estos países son color y a mí el, anual, no me van a, a mentir. De, La tierra